Me enamoré de una chica roja, de una chica roja, me enamoré, chica roja, roja cuanto nené las horas rojas, en que por fin te iba a conocer. Cuando la vi, su cara era azul, una cara azul tenía. ¡Qué extraña alegría! ¡Chica roja de cara azul! ¡Yo igual te quería! Y algún defecto tenías que tener. Cuando el café llegó humeante Y ella se sacó los guantes Fue otro duro instante ¡Chica roja de cara azul! Y azules maneras sus manos eran azules también cuando empezamos a conversar De esas cosas tan azules Mi amor se hizo en nubes Chica roja, de cara azul, de ideas azules Cuando decepcionados los dos Al hotel oscuro fuimos Y nos desvestimos Todo su cuerpo era todo azul como ya lo suponían, ya me la veía Chica roja, de chica azul, ya no eres la misma La roja chica que yo conocí Chica roja, de chica azul, ya no eres la misma La roja chica de quien me enamoré